Necesitamos que el nuevo presidente del Banco del Estado eh, nos ayude para extender eh, esta presencia y medidas del Banco del Estado en las oficinas de regiones. Es fundamental que lo que él ya ha determinado para algunas de nuestras comunas en el Maule se extienda a otras comunas donde hay una alta presencia de personas en las oficinas del Banco del Estado y que requieren eh, mantener el distanciamiento físico para evitar eh, el contagio. Eh, Presidente Sebastián Sichel, le pedimos que mire de qué manera se puede hacer un esfuerzo mayor para que las personas que más necesitan del Banco del Estado cuenten con su ayuda.